AMOR DIVINO Hay una experiencia que acaba con toda incertidumbre y que pone fin a todas las preguntas. Esta experiencia es el amor. La experiencia del amor es inspirada por la divinidad y es eternamente constante. El amor no viene y va, ni sale y se oculta como el sol. Tampoco brilla resplandeciente para luego palidecer y desaparecer por un tiempo. El amor no es personal ni específico. Es imposible amar algo específico porque el amor lo es todo y no está seccionado. El amor no tiene opuestos, siendo todo lo que Dios crea para siempre. La mente divina es Dios, es amor, es todo. Reposa en la luz interna. Siente el profundo amor que es nuestro corazón mismo. Me uno a ustedes para ver el mundo y observarlo todo desde una sensación de desapego, de no ser parte de las imágenes en modo alguno. Estamos completos. El espíritu nutre nuestra conciencia de esta hermosa compleción. Las personas con las que convivimos en nuestro camino hacia el interior son bellas señales apuntando siempre hacia adentro hacia la experiencia de la simplicidad e igualdad del Espíritu eterno. En el silencio divino el ego no está en ninguna parte. En un mar de imágenes a la deriva somos suavemente guiados a una experiencia de gozo. Es indescriptiblemente maravilloso. Juntos le decimos adiós al mundo y nos unimos a la celebración en la que damos la bienvenida al Espíritu. Acepta el sentimiento de amor que es natural y fácil y permite a tu conciencia sumergirse en tu interior y elevarse en el gozo. El Espíritu Santo nos ofrece oportunidades abundantes para tener suaves conversaciones con amigos de siempre, largas caminatas por la playa, conexiones cálidas y profundas de corazón a corazón, suaves caricias, ojos chispeantes y resplandecientes, estallidos de risa y sentirnos muy bien no haciendo absolutamente nada de lo que el ego considera como productivo o valioso. La nuestra es una amistad del corazón, una experiencia para siempre. Es tan simple que no puede ni necesita nunca ser explicada. Es tan querida que elude la descripción. Es el permiso de perder la noción de los días y del calendario y reposar en la nutriente luz interna. despierta. Muchos son llamados, pocos los que deciden escuchar. De aquellos que escuchan, menos aún están dispuestos a seguir. De aquellos que siguen, menos todavía están listos para seguir completamente. Tal es el temor al amor de Dios, el miedo de despertar a la eternidad, Aun así, la expiación es segura, permaneciendo intacta a través del tiempo y las preocupaciones ilusorias acerca del tiempo. Descansa feliz en el hecho de que nada puede afectar al amor eterno. El tiempo de juguetes y baratijas ya se ha acabado en el gozo de la expiación. El propósito es la única opción significativa ahora. Todo lo demás no importa en lo más mínimo, ni tiene valor alguno. Deja atrás todos los castillos ficticios. Deja a un lado los roles y la vanidad del juego de la personalidad. Nunca hubo un momento en el que Cristo fuera padre, madre, hermana, hermano, esposo, esposa, padre, hijo o humano. El presente existe antes de que existiera el tiempo. Permanece intacto en sagrada unión con la eternidad. Ha llegado el momento de despertar. El tiempo que le queda a las palabras y a los conceptos está por finalizar. Ahora buscamos la experiencia directa del amor de Dios. De buena gana dejamos a un lado técnicas, repeticiones y rituales para que podamos llegar al encuentro con Dios en el silencio de nuestros corazones. Lo que creíamos saber acerca de Dios era un error. Y así llegamos esta vez con las manos vacías y los brazos abiertos, conscientes de que no sabemos el camino a Dios, pero con la certeza de que Dios nos lo mostrará. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que compañeros poderosos se han unido a nosotros para este ascenso final a Dios. Un amigo es un amigo para siempre en el Señor. La bienvenida nunca termina en la faz de Cristo. La relación santa ha llegado a nosotros y nos llena de alegría y gratitud. Los testigos del sueño feliz se ven por todas partes, en cada dirección que vemos, en todo momento. El manto de la paz se ha extendido a lo largo de toda la faz de la Tierra. La tranquilidad fluye hacia todos sus rincones. No queda nada más que hacer que celebrar, regocijarnos y bendecir. Todas las baratijas del mundo que una vez llamaron nuestra atención carecen de valor ahora frente a la inmensidad de la experiencia presente. Toda ambición y lucha por metas futuras ha desaparecido, toda curiosidad acerca del mundo y sus formas ha acabado. Descansamos en una actitud tan profunda e insondable que el tiempo transcurre sin afectar al espíritu. Escuchamos, oímos nos regocijamos. INTEGRIDAD La práctica espiritual sin integridad no es nada. Al hacer una promesa, siempre permítete mantenerla. Haz lo que dices y di lo que haces. La honestidad no tiene un costo. La deshonestidad te aleja del propósito. La integridad es propósito. La iluminación no está a la venta. La integridad es inevitable y es posible, solo cuando se confía totalmente en el Espíritu Santo. No te quedes en el capullo de la duda, de la fe en el dinero, las posesiones y los roles, sino elévate en el gozo del espíritu. No hay necesidad de fingir para pretender mantener una carrera espiritual cuando todo el cielo envuelve y conduce al santo Hijo de Dios, a quien Dios creó perfecto. Aléjate de los castillos del mundo y sé libre como el yo soy. Llega un momento en que todos los conceptos acerca de uno mismo deben dejarse de lado. Llega un momento en el que solo la honestidad inspirada en la confianza en la voluntad divina es suficiente. No hay necesidad de retrasar lo inevitable ni de resistir la gloria de nuestro ser en Dios. Regocíjate en el hogar que brilla para siempre, el reino de Dios dentro de nosotros. El amanecer de la inocencia El llamado del corazón es el que nos hace abrazar la experiencia sanadora del perdón. El error inconsciente de la separación, del especialismo y del orgullo han sido elevados y ofrecidos al Espíritu Santo y lo único que queda es paz en la mente. Esto significa que aceptamos la responsabilidad de nuestro estado mental en un 100%. Significa que nuestra prioridad es alinearnos con la verdad y significa que hemos mantenido la conciencia activa de la enseñanza de no ver el error como nuestra única meta. Hazte el regalo del perdón en este momento y disfruta más que nunca estar en el ser de la manera más natural. La fase de no ocultar el error que busca exponer, revelar y ser transparente está destinada a ser eclipsada por la inocencia pura. Pues cuando la mente está lista y dispuesta la inocencia emerge sin opuestos. El estado mental inalterable es el ser que Dios creó perfecto para siempre. La atención al detalle es solo un paso que nos dirige a la atención plena en el ser. Cuando el ser se manifiesta no existe tal cosa como el error, la necesidad de un consejo o de un arreglo. Este es el significado de responsabilizarse de uno mismo. Enseñar es demostrar. Todo está siendo provisto en esta demostración. No se deja nada a medias para terminar o para verlo después. Y la conciencia está tan abierta y libre como puede ser y como siempre será. Únete a esta experiencia y no dejes que nada demore lo que ya es ahora. Ningún pensamiento del pasado o del futuro son pensamientos reales. La quietud de la hora es la respuesta. ¡Gracia! Los milagros son el camino más gentil para regresar la mente a la conciencia de Dios y el milagro más significativo es siempre tu estado mental. En un mundo de culpabilidad, tu gozo prevalecerá como una estrella brillante en un cielo oscuro. Un signo de los milagros es una sensación de sincronicidad en donde las cosas suceden sin esfuerzo y sin planificación. Es como si solo las observaras sin hacer un esfuerzo personal para que sucedan. Se siente que la vida fluye. Cuando dejas ir los intereses del ego Puedes ver que no tienes control de los resultados, no tratas de controlar a las personas, eventos o situaciones, contemplas la perfección que siempre está ahí. Entre más estés en este flujo, más natural se siente y las viejas maneras de percibir son purificadas y olvidadas. Se siente como si el pasado nunca hubiera ocurrido. Ya no surge ningún pensamiento de agravio. A medida que profundizas en tu vocación de ser un obrador de milagros, encontrarás que eres guiado a dar todo libremente. Así, es como permaneces en la alegría al darlo y extenderlo. Esto se fortalece en tu conciencia. Este es el deshacimiento del concepto del ego de reciprocidad e intercambio, de negociación y competencia. Parece ser una manera muy distinta de vivir muy radical para el mundo pero que de hecho es muy natural. Los milagros muestran que todo es provisto sin necesidad de controlarlo personalmente o sin un esfuerzo de nuestra parte. Todo sucede sin esfuerzo. Esta es la tranquilidad divina. El alumno feliz. La vida de misticismo es una devoción y reverencia a Dios y por lo tanto a todo. Es una disciplina de entrenamiento de la mente para escuchar y seguir solo la voz de Dios. La meta es la paz constante en la mente. El humor, la gentileza, la libertad y el gozo fluyen de dicho estado mental. Vigorizados en el momento presente, la necesidad de rituales y estructuras, desaparecen de la mente. El acuerdo básico es aceptar la sanación de la mente y estar dispuesto a hacer lo que se necesite para perdonar. No hay tal cosa como una sanación parcial y por lo tanto no me conformo con menos que una percepción inocente. Todo es amor o un llamado al amor. Un estudiante feliz está dispuesto a aprender. No hay otra manera de experimentar la paz y la felicidad. Me uno a ti en este propósito de sanación y perdón. Acepta el regalo del perdón para ti mismo y sé bendecido en la aceptación. Asciende en el amor al dar prioridad completa al perdón, sobre todo lo que el mundo del ego parece ofrecer. Permite que todos los proyectos de la forma den paso al propósito y a la aceptación de la expiación todo ya ha sido logrado así que observa el sueño en un estado de felicidad con el espíritu santo y deja que todas las cosas sean exactamente como son la mente dormida prefiere permanecer en la pequeñez y llamar a los testigos de la enfermedad para probar que está en lo correcto acerca de su pequeñez. Esta es la demencia del ego. Nunca tendrá sentido, pero puede ser perdonada. El ego no entiende del compromiso a nada, y ciertamente tampoco del despertar al amor divino. Tiene mucho miedo del amor, porque el amor es el deshacimiento del ego. Conforme des menos fea las interpretaciones que el ego hace sobre la resistencia, la ligera y apacible risa del Espíritu Santo parecerá muy natural y atractiva. Una metáfora útil de esto. Es un tobogán de agua. Mete tus brazos, inclínate hacia atrás y deja que el agua te lleve rápidamente a un gran chapuzón en la piscina. La perspectiva gentil. Estás siendo llamado. Todos somos llamados. En este mundo, la voz y los objetivos del ego parecen acallar la voz del Espíritu Santo. Y aun cuando todos somos llamados, pocos parecen escuchar y responder. Responder es simplemente estar feliz ya que la voluntad de Dios es perfecta felicidad. El cosmos-tiempo-espacio fue hecho como un mecanismo para evitar la perfecta felicidad del reino del cielo. Sin embargo, en la respuesta a ese llamado solamente puede haber felicidad. Confiar en el Espíritu Santo es la llave para despertar. En la medida en que seas capaz de confiar en el Espíritu Santo, irás incrementando la conciencia de que no tienes problemas. Una vida simple, al escuchar, confiar y seguir, transferirá la lección del perdón hasta abarcar tu percepción entera. El confiar resolverá todo problema ahora. Una vida simple de confianza producirá resultados inmediatos en términos de paz mental. La salvación no está en venta, la iluminación no está en venta. Aquellos que realmente dan ofrecen gratuitamente aquello que han recibido del Espíritu Santo. Los rituales desaparecen cuando la mente se rinde a la espontaneidad divina. El deseo de tener se disuelve en dar verdaderamente. Viajar puede ser un símbolo de la disposición de compartir y fluir, de aceptar y no tener expectativas. Lo que surja es perfecto, en el sentido de que está siendo orquestado y provisto por uno que conoce lo que más te conviene en cada situación aparente. Todo lo que sucede es para el mayor bien de cada uno en la percepción que ha sanado. Rendirse es dejar la perspectiva personal a favor del fluir. Si tú vas a confiar, no intentes activar el pasado, organizar el presente o planear el futuro. Si hay planes que hacer, te serán dados mediante tu sabiduría interna y serán para el beneficio de todos. Los milagros cubrirán cada necesidad percibida en una suave perspectiva y dejarán un una bendición para todos. Yo estoy contigo en todo momento. No podemos fallar en un plan destinado a despertar a todos en unicidad y amor. Toma mi mano y caminaremos con paso ligero, cantando y regocijándonos conforme avanzamos. Ya, que parece que viajamos en sueños felices de perdón, mientras estamos a salvo en casa de Dios. Deja la estructura del mundo del ego conmigo y entra en otro mundo donde la percepción es feliz y pacífica. No hay pérdida en este intercambio, ya que los sueños de dolor se han terminado. Abandona el mundo de dar para obtener, de tener que pagar para participar o de estar repitiendo los errores pasados. Ven y únete conmigo en el mundo real, un mundo inspirado por el gozo, un mundo que no conoce el miedo a las consecuencias. Tú tienes un gran don para compartir porque tú eres el amor divino en sí mismo. Nada puede apartarte de tu función señalada, porque Dios va con nosotros ahora. Un momento de confianza puede cambiar todo el panorama, ven y verás. Me regocijo contigo en tu avance hacia la libertad. A veces, oras pidiendo ayuda para aliviar el miedo en otro, y sin embargo, es tu miedo interno el que debe ser expuesto y liberado. Todo lo que es percibido en el mundo es un reflejo de lo que se cree en la mente. Nuestros hermanos son espejos en los que vemos la percepción que tenemos de nosotros mismos. Eso seguirá pasando mientras persista la percepción. El miedo es un intento del ego para retrasar y ocultar el recuerdo de la presencia del yo soy, ya que el ego tiene miedo del amor. El amor perfecto expulsa el miedo, dice el curso de milagros, lo que significa que el amor perfecto no conoce el miedo. La luz disipa la oscuridad porque luz y oscuridad no pueden coexistir. La luz es real. Sí, al amor. El propósito del Espíritu Santo es liberar el miedo, porque el miedo es el obstáculo para tomar conciencia de la presencia del amor. El Espíritu Santo disipa el miedo conforme el ego es traído a la luz interna. conforme la mente comienza a despertar a la verdad del amor, es importante el recordar que hay que estar dispuestos a rendir todas las creencias relacionadas con el tiempo, todos los roles, los autoconceptos y los resultados esperados a la luz del Espíritu Santo. Has hecho un compromiso con el Espíritu Santo para despertar al reino de los cielos dentro de ti y para conocerte a ti mismo. Tu única responsabilidad es aceptar la expiación o corrección para ti mismo. Todos los otros aparentes compromisos terrenales son solo pasos para llegar a esto. Solo el compromiso final de la expiación nos vindra a la complexión, pues esto es la lección final del perdón total. Te estás abriendo a la experiencia del amor universal, incondicional, al ser que somos. Nuestro amor divino es el espíritu que todo lo abarca. Nuestro amor divino es el amor en y de Dios y es todo en todos. Has abierto tu mente para responder la llamada interna a perdonar el miedo, para ver su irrealidad, el ego. Teme al amor de Dios y estás comenzando a darte cuenta de que debes liberar el ego completamente para ser totalmente libre de la ilusión del miedo. Las imágenes son efímeras y temporales. Aparentan ir y venir. El amor de Dios no tiene comienzo y no tiene final, permanece eternamente siendo el mismo, constante, absoluto e infinito. El despertar puede ser descrito como el renunciar a nada y el recordar el todo. El perdón no es difícil, es fácil. Gracias a Dios, la ilusión no necesita ser experimentada en absoluto. El Espíritu Santo nos guía de manera segura, con certeza y concretamente. Todo lo que se requiere es la voluntad de tomar los pasos internos que el Espíritu Santo te pide. Estoy contigo. Mi amado, en cada paso del camino y fallar es imposible. El destino llama a aceptar la inevitable corrección a la creencia en la separación de Dios. La voluntad de Dios es la perfecta felicidad y nada puede prevalecer en contra del Hijo de Dios que escucha y sigue la incuestionable y dulce voz de Dios. Expresa el amor de nuestro corazón a cada persona que el Espíritu Santo te mande sin reservas ni vacilaciones. No retengas nada al compartir este amor divino y no verás a nadie separado, o diferente de nuestro espíritu. En cada aparente encuentro o reunión, yo estoy presente. Nuestro amor divino trasciende la percepción de cuerpos y diferencias. El amor es universal. El amor es bondadoso. El amor no posee, el amor es ahora. Amén. Te amo eternamente y estoy contigo todo el camino. La forma no importa cuando la expresión es inspirada por el Espíritu. Medios divinos Es imposible experimentar el cielo sin los medios divinos. Estos medios divinos han sido llamados a la divina providencia. A través del Espíritu Santo todo se maneja fácil y perfectamente sin ninguna sensación de trabajo o lucha. Además, no hay reciprocidad en los milagros, ya que los milagros solo pueden bendecir conforme son extendidos. Nunca se pide nada a cambio. No busques nada en este mundo para sostener tu vida, ya que todas las necesidades son satisfechas solo cuando seguimos al Espíritu Santo. Las estructuras del mundo que aparentan ofrecer apoyo se desvanecerán, debilitarán y desaparecerán de la conciencia conforme la luz alborea en la mente. Se ha dicho que si quieres enseñar a alguien cómo encontrar comida, enséñales a pescar. Si quieres encontrar paz en tu mente, enseña a tu mente a perdonar. Permite que tu vida sea testimonio y demostración de estar escuchando y siguiendo al Espíritu Santo. La paz, dicha, amor y felicidad que descubrirás hablarán más que lo que las palabras jamás podrían transmitir. ¿Cuánto tiempo es dedicado a las creencias y los pensamientos falsos cada día? qué estado mental surgiría si este tiempo fuera dado en su lugar al Espíritu Santo para que Él lo utilizara? Invierte en paz y tu recompensa será grandiosa y eterna. En cada paso del camino, el Espíritu Santo ofrece su guía amorosa acerca de qué pensar, decir o hacer. Hay una sensación de calma y facilidad que proviene de tomar las decisiones con el Espíritu Santo y de soltar las metas y expectativas del ego. Se produce un cambio radical al dejar de perseguir las metas futuras del ego y aceptar el propósito espiritual de la paz presente. La guía que proviene del Espíritu Santo es para deshacer la máscara, el personaje y todo lo que implica la máscara, incluyendo el concepto de una guía personal. La prueba está en la dicha. Aquellos que voluntariamente siguen la dicha la encuentran en y como el Ser. El ser individual nunca ha tenido una existencia, porque ningún concepto del ser puede existir a la luz de la verdad. Si no te sientes completamente dichoso, el impostor está utilizando la guía como un impedimento para sentir el indescriptible gozo del ser. Las personas que parecen aferrarse a autoconceptos como maestro, autor, padre o escriba, no han trasladado el significado del entrenamiento mental ni han experimentado la libertad verdadera que trasciende los conceptos. Es por esto que no pueden ser buscados para dar claridad ni sabiduría. No intente seguir la carne. En su lugar, sé inspirado por los frutos del espíritu y la dicha que es evidente en la sabiduría verdadera. Libre. Sigue lo que sientes en lo profundo de tu sabiduría interna. Este sentimiento de sentirte atraído hacia lugares e ideas es la guía del Espíritu Santo, y es por esto que esta atracción parece ser tan irresistible. La guía del Espíritu Santo nunca ordena o demanda. Sin embargo, debido a que se experimenta desde la certeza, se siente tan fuerte, clara y convincente que incluso podría llegar hasta a sentirse autoritaria. Puede experimentarse como si estuviera uno siendo atraído por un imán gigante, porque la llamada del Espíritu Santo se vuelve muy fuerte en la conciencia cuando tu propósito es escuchar con todo tu corazón. Hoy, Abre el almacén de la mente y ofrece una bendición a todo el cosmos de tiempo-espacio, al no desear nada de ello. Nunca ofreció nada de verdadero valor ni que fuera duradero. Nada fue nunca digno de posesión, colección o acumulación, ya que era un espejismo de la separación. El amor nunca es material, nunca posee. El amor es todo lo que puede ser experimentado, aunque el amor nunca es comparable o especial. El amor no está dirigido a ningún objeto en específico, da el regalo de un altar vacío que ha quedado listo para el santo Cristo interno, porque Cristo brilla cuando nada es más querido que el eterno amor de Dios. Di con todo su significado por un instante, no necesito hacer nada y no hay nada que yo desee. Reconoce que todo ya ha sido dado. Cuando no deseas nada del mundo, el mundo no desea nada de ti. Entonces, eres libre para contemplar un mundo perdonado que brilla en una bendición continua. Entonces, podrás realmente dar y el regalo glorioso continuará dándose y dándose. La radiante luminosidad de nuestro ser crístico divino no necesita nada. Y es por esto que siempre ofrece todo a todos. Ah, para poder tener, da todo a todos. Dice un curso de milagros. No te aferres a nada, porque en el presente no hay nada que tomar, obtener o sujetar. Mantente en el flujo y permítete ser llevado por todo el amor que fluye sin esfuerzo. Elévate en la presencia de Cristo hoy y ríe del mundo que fue hecho para esconder la luz de la verdad. No hay necesidad de reírse de nada en específico, ya que el mundo entero visto desde una perspectiva más elevada parecerá tan irrisorio como la creencia que lo hizo y que aparenta mantener su existencia por un rato. Agradece que el miedo ha acabado, reemplazado por el amor que el mundo nunca podrá realmente esconder. Habita en mí, Espíritu Santo. Guíame en lo que debo decir, hacer y hacia dónde debo ir. Regalos de Dios Conforme la confianza en el Espíritu Santo crece, se hace obvio que los únicos regalos dignos de compartir son las bienaventuranzas de las que Cristo ha hablado, las cuales se extienden por siempre. Nuestro verdadero ser es el regalo, la paz, amor y el gozo que Cristo irradia permanecerán por siempre y para siempre. Las baratijas del mundo no pueden ser dadas, sin embargo, me regocijo de que el cosmos temporal haya sido perdonado. La nada del ego ha sido expuesta y todo lo valioso y lo que tiene significado permanece por siempre como el Cristo. Los regalos son los pensamientos de Dios. Los regalos del ego nunca satisfacen completamente el anhelo de dar y de recibir, sin embargo, los milagros llenan el baúl de una mente abierta y dispuesta, lista para permitir que los milagros se realizan a través de ella. Da el milagro como una ofrenda del momento presente. Todo el mundo es bendecido en el instante santo en donde el Cristo nace en la conciencia. Experimenta cuán maravilloso se siente ser el todo y extender todo sin límites de ningún tipo. El Espíritu no espera nada y ofrece todo al simplemente ser. Esto es dar tal como Dios nos da. En Dios no existe escasez o carencia. Cuando la nada del ego es expuesta, la culpabilidad se revela como imposible. Ninguna baratija puede ofrecernos el regalo que el perdón nos ofrece. LA ELECCIÓN DE MERECER El deseo más profundo en nuestro interior es regresar al Padre. Sin embargo, el cielo se alcanza a través de la resurrección, no de la muerte. Una mente dormida es liberada del mundo de las ilusiones conforme desaprende el ego o perdona el error. La depresión proviene de una falsa creencia acerca de nuestra única y verdadera identidad. El estado de la mente es una decisión y un momento de depresión es una elección equivocada de la mente al negar la realidad del amor. El suicidio es la creencia de que uno puede quitar la vida de un cuerpo pero la vida es de la mente y puede ser encontrada únicamente en la mente. La decisión de matar el cuerpo no te brindará paz, pero la paz llega conforme la mente perdona o libera el error de la creencia en la separación de Dios. El Padre es reconocido conforme la mente resucita de la creencia en una mentira para experimentar la verdad. Tú eres merecedor de la felicidad y puedes elegir el alinearte con la voluntad del Padre que es perfecta felicidad. La paz se encuentra en la elección de la expiación, no de la muerte. Dedica tu mente a aprender a perdonar, porque este es el mejor uso que le puedes dar al esfuerzo y atención de tu mente. Deja que el amor te guíe. El gozo, el amor y la felicidad del corazón están siempre presentes nunca dejan de estar aquí solamente una cosa esconde la experiencia del gozo, amor y felicidad el intento de llevar la verdad a la ilusión cualquier mejora concebida en donde el cuerpo juega el rol central es un intento imposible de traer la verdad a la ilusión es como si la mente creyera que tiene el derecho de pedir más de algo, no importa más de qué. La alegría vuelve a la conciencia en el instante en que la mente se da cuenta de que no hay nada mejor que este momento. El presente es la presencia, el ahora es es la aproximación más cercana a la eternidad que el mundo ofrece. Si parece difícil experimentar el momento presente totalmente, es una señal de que los apegos gobiernan la mente y la quietud no es deseada. Las historias del ego son falsas interpretaciones de un ser privado con pensamientos privados y la indulgencia y adicción al pensamiento lineal es evidente. Pregúntate a ti mismo por qué las historias son tan importantes. Las historias repetitivas son usadas por el ego para mantener a la mente dormida, soñando y preocupada. Las historias no dejan ningún lugar o espacio para habitar en el presente. Sigue tu corazón valientemente, deja que el amor te guíe hacia adentro hasta la quietud, no rechazando algo, sino abrazando tus gozos más profundos. Los gozos más simples son aquellos que están más cerca de ti que tu propia respiración. Habita en la confianza. Ahora nos alzamos en gozo, porque el juego del error se ha terminado y nunca más necesitará ser convocado de nuevo a la conciencia. El manto de la paz se extiende suavemente sobre la faz de la tierra. Los dramas y juegos se han terminado. Siéntete feliz de que ya hayan pasado y sueña afectuosamente con tu hermano inmaculado. Recuerda su dulzura y sus risas felices y recuerda el regalo del perdón que él ofreció. Descansamos en una mente quieta que sigue siendo invulnerable y en la fuerza de su fuente que permanece por siempre en la eternidad. La estrella de Cristo brilla radiante, extendiendo los grandes rayos de Dios hacia todos para que puedan ser contemplados. Siéntete agradecido de que Cristo no es de este mundo. Felizmente no hay que mirar hacia atrás para buscar ni encontrar nada. El pasado se ha acabado y ya no está. Solo una bendición permanece en esta estrella radiante de amor. No tengas miedo del amor y de la luz, porque en el perdón nada valioso y verdadero te es arrebatado. El perdón es para la ilusión y no tiene significado en relación con la verdad. Cuando la mente perdona, perdona lo que nunca fue. Por lo tanto, es más exacto el referirse al perdón como una liberación o el dejar ir lo que nunca sirvió o no tiene valor alguno. El perdón solamente puede ser percibido como un sacrificio si se le ha dado al mundo de las imágenes un significado falso que toma el lugar de la simple verdad. Hoy permanece en la confianza y recuérdate a ti mismo con frecuencia. La guía del Espíritu Santo me sostiene. Permítete a ti mismo sentir, yo resido en la mente de Dios, no puedo residir en ningún otro lugar. Si te sientes tentado a pensar en un problema, cualquier problema, dite a ti mismo, la confianza ha resuelto todo problema ahora y siempre lo hará. No puede ser difícil el aceptar la verdad. Las ilusiones son difíciles de mantener porque no tienen nada en que sostenerse. Permitámonos observarlas desaparecer como castillos de arena en la vasta marea del océano. Dice el curso de milagros. Este es es el último juicio. Tú eres santo, eterno, libre y completo en paz por siempre en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo en este amoroso juicio? El mundo se ha terminado en risas. Pues solo aparentaba ser un mundo aparte de Dios que intentaba tomar en serio una tonta y loca idea de separación. Una vez que el pasado es liberado, es como si nunca hubiera existido, porque nunca existió. El nombre es amor. El creador es amor es Dios. La dirección es la mente infinita. La vieja identidad se ha ido a la nada de donde parecía surgir en un momento ancestral que no puede ser recordado. Ahora y por siempre nuestra identidad es libre. Nuestra unión es... La quietud del Cielo descansa sobre nuestro Amor en reverencia. Tu devoción es mía y todo es nuestro ahora, Dios. La quietud infinita, la tranquilidad es para siempre, la felicidad es armonía, el gozo es la luz. Glorificado sea aquel que nos creó perfectos. Amén.